Realizó una histórica eh, ayer en la sala capitular. Esto fue histórico ayer, el mismo alcalde dijo que a él le encantan esas sesiones de la sala. Allí, él dijo que esa sala fue engañada en su buena fe con respecto a la solicitud de aprobación de la antena en la urbanización Nestalía, aquí en San Francisco de Macorís, dice él, con documentos falsos, dice el alcalde, que se realizó esto. Lo que yo quisiera siempre es poder ver que hayan consecuencias. Hasta tanto en este país no haya consecuencias. Nosotros no tendremos país, porque cada vez, todos los días, hablamos de delitos. Estos son delitos, lo que están hablando las autoridades. No son de cosas, de caramelitos, son de delitos. O sea, si una empresa, esta empresa que quiere, que quiere la colocación de esta antena, el propietario del, del terreno, que, que dice el alcalde que que él fue el que se puso como presidente de una asociación, de una, de una junta de vecinos que no existía. Entonces, toda esta gente tiene que tener una consecuencia, pero los, las autoridades que se prestaron, los regidores o los funcionarios del cabildo, el propio alcalde, todo el que se prestó a eso, tiene que tener una consecuencia, hasta que en este país las acciones no traigan consecuencias, no va a cambiar. Vamos a seguir en este atolladero siempre. Vamos a escuchar en este sentido. Primero, lo que dice Siquio y luego vamos a ver lo que dice Ariel Marte, el expresidente presidente de la sala capitular. Es verdad que nada de lo que haya quedado ahí arriba de la gestión pasada la puede coger cualquier regidor y traerla aquí eso no es verdad hay que llevármela a mí y subirla otra vez para que tenga validez de la ley entonces parece que se creía que eso se podía pero qué pasa que aquí se llegó a decir el de fue engañado en su buena fe pero yo quiero dejar aclarado algo para una vez por siempre miren cada gestión no es una gestión nueva miren cuando aquí trajeron los papeles en la gestión esa que ustedes hablan robaron esto una falsificación aquí trajeron tres firmas representando a 40 gente que viven ahí Tres como junta de vecinos y quien firma como presidente de esa junta de vecinos inexistente es el dueño del solar que lo vendió para que pusieran esa antena ahí Entonces, ahí mismo tiene una falsificación y ahí mismo esa aprobación se cae porque lo hayan aprobado por la mentira y la falsificación que le introdujeron a la sala capitular y ese proyecto vinieron y depositaron la asociación de residentes los que viven ahí oponiéndose a eso ahora cuál fue la conclusión tal vez del presidente Ustedes saben que ahí hay solicitado la a parte... Vamos a ver a Ariel inmediatamente, señor director. Yo fui el primero que dije aquí, porque hay muchos comentarios con respecto a la antena. Y yo fui el primero que dije, bueno, lo primero que hay que investigar cómo llegó la antena aquí porque si no lo subió la alcaldía hay una falsificación yo lo dije en ese momento, ¿ustedes recuerdan? O sea, y que hay que aclarar lo dije en ese momento también pero también el colega Anthony dijo bueno, está fácil, hay que investigar porque es, es lo de la antena eh, una situación delicada y que si una comunidad no está de acuerdo nosotros tampoco podemos estar de acuerdo vuelvo y reitero si en el momento aquí trajeron de una junta de vecinos, supuestamente que después se determinó que era falsa. Pero si llegó aquí, y se hizo la investigación, y Anthony habló con la persona, nosotros como comisión simplemente procedemos a revisar lo que esa comunidad envía aquí. Pero yo fui el primero que dije, si la comunidad está de desacuerdo después que salieron los problemas, y que revisaran cómo llegó aquí... Porque aquí no puede subir nada si no viene por la alcaldía. O sea, y vuelvo y reitero mi palabra en aquel momento: que es algo preocupante. Porque aquí no puede subir nada si no es por la alcaldía. Porque entonces le huele a todo el mundo que es una falsificación de documento, Como pasó con la falsificación de documentos con respecto a la Junta de Vecinos, que después se determinó que no existe. Pero también, vuelvo y reitero. No puede llegar a este consejo de regidores nada que no entre por la alcaldía. Y hasta ahí mi participación. Pero entiendo esa práctica. Y, todo, y quiero que se aclare eso y donde quiera que tenga que entrar el de dispuesto Porque nosotros vinimos hasta aquí a hacer un trabajo sin escándalo. Fuimos presidentes, pasamos eh, sin ningún tipo de escándalo y así nos vamos a mantener los cuatro años aquí. Vamos a ver estas expresiones que a mí me encantaron y el equipo de producción sacó estas expresiones que dijo nuestro inefable alcalde, Siquio NG de la Rosa, en medio de esta sección de la sala capitular aquí en San Francisco de Macorís. Lo primero es que el alcalde reiteró él lo había hecho con, con nosotros los comunicadores y al pueblo le había dicho que, que se montaran con él en, en la yipeta, la personal o la que él compró para el cabildo, eh, que se montaran con él para revisar que San Francisco está limpiecito. Eh, no sé en qué mente, en qué, en qué estadio mental es que Siquio vive, que entiende que San Francisco está limpio. Pero él le retó a los, a los funcionarios, a los regidores, a que se montaran con él para que vieran lo limpio que este pueblo está. Vamos a escuchar este primer post, señor director. A mí me gustaría que una comisión de aquí se monte conmigo el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran y el lugar que ustedes quieran, lógico está, debe estar a las tres entradas de la ciudad, que es la cara de la ciudad. Porque nadie viene ni en ningún noticiero yo he escuchado Qué limpia está la entrada de Santo Domingo. Nadie dice... Entonces yo le doy 100 mil pesos a que, de, que me diga, mira, tumbaron esta caoba. Lo que andan diciendo que estamos tumbando la caoba. Que cuenten algo. la médica me han dicho que baje todo. Ah, yo voy a conocer el médico. Señor director. Mira, eh, a mí sí si me ha gustado esta sección No lo ponga todo junto, señor director, que tenemos que analizarlo uno a uno, espérame. Camilo, buen día. Buen día, señor Manuel. ¿Y tú vas a seguir pasando? Claro. Es para eso que estoy llamando. Yo me levanto con tanto entusiasmo a las seis y media a ver este programa. Entonces, lo primero que tú me a presentar este señor hablando sandeces ahí. Si no. Oye, si tú quieres ganarte 100 mil pesos. Oye, el segundo, que él dice, eso te lo digo yo a ti y a Gil, que él le está dando 100 mil a que le encuentre que el ayuntamiento ha eh, cortado una mata de caoba, porque han dicho que el ayuntamiento ha cortado matas de caoba. Él dice que son las de, las que se están cortando son estas, la la que dice William que son tóxicas las la de cómo que se llama esa que está en la libertad laurel. el laurel sí, sí laurel. José Manuel oye José Manuel ¿cuántos años tenemos viendo ese negocito de la de, de la Avenida libertad cómo José así Manuel, si es trabajo lo que ellos quieren que, lo que ellos quieren hacer que vengan a la organización los maestros por favor que no hay un contén que se iba, no hay un badén que se iba no hay una calzada que se iba las calles están todas deterioradas entonces ellos van todos los años dos veces al año y debaratan lo mismo que hacen cuál es el truco en serio, yo quiero que tú me digas y cuál es el truco que hay en esa avenida libertad para ellos venir a debaratar lo que está hecho bien para volverlo a hacer a donde hay tantas cosas que hacer por favor José Manuel uno le, eso a mí a mí en lo personal lo que me lo que me produce es náusea ver hablando tanta disparate por la mañana con tantas necesidades que tiene el pueblo ellos no hay pero es donde donde él vive allá abajo donde él vive está limpio él dijo eso que vayan a la salida de la capital la gallera por ahí por los sitios que él transita seguro está limpio porque ahí yo sé que a se le pasan meses y meses y no y no va a un barrio a menos que no estén en campaña y no sube Ok. Entonces, eso ya es, óyeme, la gente ya ni no caso le hace, Dios. Él se puede un poquito más y no salir cogiendo tanta cámara que cada vez que sale, mete la pata, mete la pata. Okay. <risa> vale, ok. Entonces, vamos a ver, señor director, el uno de, el de la, el, buenos días. Ah, Buen día. Muy buenos días, hermano. Buen día? buen día, ¿cómo estás, está José Manuel? ¿Está bien? Sí, a la orden. No, estoy de acuerdo con, eh, con él lo que dice Estoy de acuerdo con lo que él dijo ahí. A la, la basura. Eh, está, la, la... está, se está cortando su llamada. Vamos a ver lo de los 100 mil pesos, señor director. El 1D, señor director, vamos a ver ese. Entonces yo le doy 100 $10, mil pesos a que, de, que me diga, mira, tumbaron esa caoba. Lo que andan diciendo que estamos tumbando la caoba, Que cuenten, Ana. Es... La decisión médica me han dicho que va a ser todo. del programa ayer porque tú sabes, ya amanecí de pie y estoy ahí y, y me tiré a las 6 de la mañana. Ok, Héctor, nuestro hermano Héctor en línea. Entonces, Manuel, Ajá. Pero, pero la libertad es un negocio redondo que tiene con la libertad. ¿Cómo así? No. Pero oye, está bien. La libertad no, es que se ha hecho por tramos. Pero cuál es. yo te voy a decir el tramo que hace Ajá. Desde Emilio Prudón hasta Luperón, porque ¿por qué no arreglan de ahí para acá? Mm. Dime, ¿por qué no arreglan eso? No, no, no, no porque ahora el... se está haciendo desde la Duarte para allá que no se había hecho. No, se había, eh, él no se había hecho hasta Luperón. No. Bueno, pues le dieron una esquina más. Por eso es buen negocio que tienen los síndicos Con ese, con ese, con ese, porque qué tenía eso para romperlo? Dime, ¿Qué tenía eso para desbarazarlo? Bueno. ¿O qué es lo que le van a hacer? ¿Me van a hacer otra cosa Bueno. ¿Van a ¿Dónde estaba la calzada? ¿Van a ser piscinas? No, porque lo que... Esa calzada y esos contenedores estaban desbaratados por los mismos árboles y por el no, uso. No, no, no, esa calzada, óyeme, óyeme, óyeme, esa calzada estaban bien. No, no, no, no, no. no. Esas que desbarataron estaban bien. Esas que desbarataron estaban bien. Bueno. Esas esa no estaban... Esa no estaba ni que reventar ni nada de eso. Y mírate de eso. Que eso es un negocio que hay. Y es un negocio muy bueno. Ya. cada vez que viene un círculo ¿Rompe, ¿Rompe eso mismo hijos, José Manuel? No, no, no, no. Es por tramo. Esto es una continuidad de lo que dejó Alex. ¿Tú has visto haciendo otra en otro pedazo de la libertad? Que no se sé hay. Bueno. Eh, ahí nada más que yo creo que si lo hiciera, oye, si habían rompido de la luz Perón hasta el puente de la ribera, uno dice: Bueno, esa está de arreglar, esa estaba de arreglar. pero esa no está de arreglar, está ahí la que levantaron. Bueno, pues ya tú sabes, ese buen negocio, que ahí hay un dinero que tú no te imaginas. Cuídate, no, no, no, eso es una continuidad de Estado. Miren. Señor director, le mandé el caso 2, se lo mandé ahora, que faltaba en el esquema. Se lo acabo de mandar. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Sí. Buenos días, José Manuel. Señor. Como la situación está tan difícil, yo voy a ir donde se quiero para ganar los 100 eso. Ajá. Yo voy a traer aquí a la organización castellana. Sí, José Manuel, colega, mire como está este derecho? Yo soy abogado y la cosa es tan difícil. Yo no lo voy a buscar eso, ¿sí, Dios mío? ¿Pero ¿Sí? que el ayuntamiento tumbó una caoba? No. Que la basura que hay en la son la castellana, los maestros, las sur para acá. Esto parece cosa de nadie. Mira, José Manuel, un chisme fácil para ponerse la tiquio. Que ese viejo parece que a los años la cogió con lo que era ya, José. Tú ves pedacito de calle de... La San Francisco a la 27, Esa cenita. En esta semana se cayó una señora que tuvimos que llevarla al centro médico porque su saque intransitable. Mira ese ching, centro de la ciudad. Eso da pena. Ok. Menos de cien metros de espera. Ok. pero dijo, no sé si usted me lo puso señor director, el último donde Siquio dice que gracias a un esfuerzo extraordinario que él está haciendo la mano del ayuntamiento se ve en todas partes de todo lo que se está haciendo Yo voy vamos a ver ese yo voy a conocer so, ah, sí. mira eh, a mí me ha gustado esta sesión porque a mí me gusta que me informen todo lo que anda mal en el pueblo y yo creo que estoy haciendo un esfuerzo grande por el pueblo y por ustedes y por mí porque donde quiera que usted saque la cabeza ahora mismo usted va a ver el ayuntamiento chapeando pache, iluminando pache, adornando calles, adornando pache, tapando hoyos eh, tumbando la libertad Quiero que le den un premio. Buenos días, Ramón. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. José Manuel, yo le voy a dar a Siquio 200 mil pesos, le voy a dar a Siquio, para que él me suba de la libertad para acá, para que él vea el desorden de la basura, los hoyos que tiene, todo, todo esto, tanto el sector Pueblo Nuevo como el sector de fue lo que le dieron a Tomás siquió que está hablando tanta tanta pluma burro señores siquio que tienes que yo te voy a dar 200 mil para que tú me subas para acá para que tú veas y basura no para allá abajo no donde tú vives claro cuando tú vives tienes que recogértelo, la basura obligatoriamente pero yo te voy a dar 200 mil pesos para que tú me subas para arriba para que tú veas basura hay granel y hoyo al granel entonces tú no estás haciendo nada los chelitos, esos pobres infelices, de ahí del ayuntamiento que tú le prometiste, a dar y todavía no ha hecho nada. Yo no sé qué es lo que tú estás bebiendo. Ponte para esos pobres infelices. ¿En cuánto? Vámonos, señor director. Esa fue otra que nos faltó, esa que Siquio dijo que hay gente llamando a los medios de comunicación para decir eh, cosas que no son, que no son verdad.